Cuando ya no esté para ti, comenzarás a valorarme. No siempre la persona que está a nuestro lado es la indicada para nosotros. Cuando deje de escribirte, cuando ya no esté pendiente de ti, en ese momento, justo en ese momento, comenzarás a valorarme. Hola, bienvenidos a V-Lifers. Soy Ricardo Niño. En este video les vengo a traer... Un tema bastante interesante, una reflexión que de verdad les va a encantar. Antes de que comencemos el video, me gustaría que por favor me dejaras en los comentarios si alguien no te valoró, si alguien simplemente lo que hizo fue jugar contigo y que cuando te fuiste, te buscó. ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Caíste? ¿No caíste? Muy bien. Por favor también regálame un buen like y suscríbete al canal. Y comparte este video con algún amigo o amiga tuya que de verdad lo necesite. Acá estamos para ayudarnos todos. Soy Ricardo Niño y este video apenas comienza. ¿Sabes qué? Me cansé. Sí, me cansé de escuchar siempre lo mismo. Me cansé de dar todo de mí y tú nada. ¿Mi paciencia? Mi paciencia en estos momentos está en el nivel más bajo. Ya no quiero discutir, ¿para qué? Si siempre quedamos igual, en nada. No solo te quiero, te amo, pero creo que eso no es suficiente para ti. Ya no quiero aparentar ser fuerte, ya no. Solo me estoy haciendo daño yo. Y tú no ves eso. Siento que no me valoras, siento que solo soy un juego para ti. Noto que mis sentimientos te valen mierda. Y sí, he estado todo este tiempo intentándolo. Porque de verdad siento un profundo amor por ti. No te imaginas cuántas veces he luchado Y no solo contra el mundo, sino contra mí Porque aunque hay una parte de mí que ya no quiere seguir Aún hay una que te ama con todo el corazón Pero tú, tú no valoras eso Esa parte de mí cree que cambiarás Cree que esto solo es pasajero Pero no termina de entender que en realidad entre nosotros ya no hay nada Las personas cambian Y tal vez ese fue mi más grande error Confiar en ti Confiar en que cambiarías Ahora te pregunto ¿Alguna vez lo hiciste? Es molesto y muy triste a la vez que no les prestes atención a mis palabras. Que creas que esta situación es pasajera y que además pienses que yo volveré a ti. Y no te lo voy a negar, muero por hacerlo, pero no hasta aquí. Ya no quiero seguir sufriendo por alguien como tú. Y sé que todo es mi culpa porque, aunque muchos me lo advirtieron, hice caso omiso y decidí seguir mi corazón... Y ok, fui feliz, no lo voy a negar, pero esa felicidad me duró muy poco. No dejaré de echarme la culpa porque me conformé con un cariño a medias. Uno que en el fondo sabía que no era para mí. Pero cómo me hacía feliz. O al menos eso era lo que sentía. Y no abrí los ojos a tiempo. Y mírame hoy, aquí arrepentido por todo lo estúpido que he sido. Por eso cambio hoy. Hoy soy alguien nuevo. Hoy no sé, pero me levanté con una seguridad increíble. Me levanté con ganas de quererme más. Me levanté con ganas de buscar mi felicidad. ¿Sabes qué? No más. Dejé de ser ese niño que se creía todas tus mentiras. Dejé de ser dependiente de ti. Porque ok, lo admito, lo fui. Ya no me siento bien contigo. Ya no quiero seguir haciéndome más daño por ti. Tus brazos ya no me dan el calor que quiero. Ya no eres suficiente para mí. Y te veré. Cuando quieras hablar con alguien, ya no estaré para ti. Cuando necesites de alguien, ya no correré en tu ayuda, como acostumbré a hacerlo. Cuando tengas frío, no te arroparé. Cuando estés cansada de todo y de todos y necesites distraerte, ya no estaré para complacerte. Cuando quieras que te ame, habrá sido tarde. El tiempo... El tiempo es una de las cosas que jamás regresará a nuestras vidas. Y yo estuve consciente de eso y aún así decidí entregártelo todo. ¡Vaya que fui estúpido! Y jamás digas que no lo intenté porque sabes que no fue así Tú muy bien sabes que hacía cualquier cosa solo para verte feliz Incluso deshacer mi propia felicidad para ayudarte a construir la tuya No digas que soy un cobarde al dejar las cosas hasta aquí Tú sabes cuánto luché porque lo nuestro continuara ¿Cuántas veces no te pedí que habláramos? ¿Cuántas veces no te mencioné las cosas que me herían? ¿Cuántas veces te pedí que me escucharas? Uno se cansa de mendigar amor Sí, mendigar, porque eso era lo que hacía, mendigar un amor que además no era para mí, mendigarle a alguien que solo aparentaba creerme y ok, si hablamos, no lo voy a negar, pero ¿alguna vez cumpliste lo que prometiste? No, nunca, y lo sabes. ¿No te imaginas cuántas veces me quedé hasta tarde pensando en cómo arreglar las cosas? Que me quedé hasta tarde buscándole solucionar los problemas y solo quería encontrar las razones necesarias para seguir a tu lado. Pero lamentablemente no fue así, no pude, porque simplemente ya no las hay. Esta partida me duele. No tienes idea de cuánto, pero lo hago por el bien de ambos. Sí, tú no mereces a alguien que siempre esté para ti ahí. Cuando no has sido tan buena persona y yo, yo no merezco un amor a medias. Duele mucho. Pero con cada paso que doy lejos de ti el dolor se hace menos fuerte. Y seguiré caminando hasta que te no tenga ningún motivo para regresar. Y ahí es donde entenderás que la luna en las noches es más fría sin mi compañía. Cuando ruegues por un beso que te quite el aliento ya no estaré. Quise ser parte de tu vida, ser tu compañero, te apoyé en todas tus locuras y aunque era extraño porque sentía que algo faltaba en mi vida, aún así quise completar la tuya. Jamás sabremos si algo faltó o sobró, prefiero creerlo así y no quedar con un mal recuerdo porque en realidad todos fueron buenos, me hiciste feliz o al menos eso sentí. Lloré y maldije, lo hice una y otra vez porque sentía incapaz de seguir, porque no te entendía, no te imaginas cuántas excusas creé para no aceptar que ya tu amor por mí no era el mismo y me hice de ojos ciegos porque no quería ver una vida sin ti, no podía imaginarme algo así, estaba tan aferrado a ti que me sentí incapaz de todo. Tú decidiste simplemente no seguir y hacer como si nada estuviese pasando y ya. Te fuiste así sin ver atrás, sin ver cómo habías destrozado mi corazón. Me duele ver que olvidaste muy rápido. Me duele que me olvidaste muy rápido. Y en ese momento decidí tomar mi rumbo también. ¿Y sabes qué? Gracias. Muchas gracias, sí te agradezco porque gracias a esa experiencia logré abrir mis ojos, decidí ver por mí y por mi felicidad, decidí dejar de hacerme tanto daño, reflexioné. Sí, lo hice, aunque no lo creas lo hice, no voy a negar que llegué a sentir odio hacia ti, pero ¿cómo hacía si quien había tomado las riendas había sido mi corazón? Un corazón destrozado que solo buscaba respuestas a su dolor y al no encontrarlas decidió convertir ese dolor en odio. Pero luego ese odio se convirtió en compasión, sí, porque la luz volvió a mi vida y no de la mano de alguien más, no, porque así lo quise yo. Yo me decidí iluminar mi propia vida, a hacer a un lado todo lo que me hace daño y tú no estás en esa lista. Fue bonito mientras duró porque, aunque no me amaste, como yo a ti, aún así era feliz. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué me llamas tanto? ¿Por qué buscas excusas para hablar conmigo? Hey, entiende que ya es tarde. ¿Ahora sí piensas valorarme? ¿De verdad? ¿Ahora que ya he abierto mis ojos? Mírate ahora diciéndome que ya no hay nadie como yo. ¿Por qué? ¿Nadie te hace feliz? ¿Nadie te sacrifica por ti como yo lo hacía? ¿Por eso? Pues créeme que no. No existe ni existirá nadie tan estúpido como yo. Deja de repetir que aún siento amor hacia ti. Porque ya no es así. Estás equivocada, equivocado. No busques lo que no podrás encontrar. Amor, esa palabra tiene algún significado para ti. Ahora sí, tarde, muy tarde. En algo estás en lo correcto. Siendo amor por alguien, pero no por ti, sino por mí. A tu lado entendí que a veces el amor no es tan valorado. Amar como te amé. Y que respondieras de esa manera me hizo entender que en ocasiones no siempre bebemos agua porque tenemos sed. Fuiste un dulce en mi vida, sí, pero uno al que el sabor le duró poco. Te fuiste amargando con el pasar del tiempo y eso no lo era lo que quería. Nuevamente gracias por intentar valorarme, pero como te mencioné ya es muy tarde. Sé que el tiempo que perdí a tu lado no lo voy a recuperar, pero tranquila no me siento arrepentido de eso disfruté de cada momento para valorar lo que has perdido luego de tanto tiempo no te ayuda en nada tus esfuerzos ahora son en vano tal vez si hubieses reaccionado antes cuando yo aún lo intentaba todo hubiese marchado bien pero no ya no suerte espero que encuentres a alguien que te quiera y te valore que no te traicione que te escuche que te apoye que no te quiera a medias Esta reflexión es bastante fuerte, ¿verdad? Son muchas las personas a las que le han pasado cosas así. Hasta se me eriza la piel justo que estoy diciéndote esto. Pero bueno, la idea es mejorar. Recomiéndale este video a alguien que esté pasando por esto y que tú te preocupes por ella o por él. Nadie merece esto. Que no te valoren. Mira, te digo algo. Vales mucho mírate en un espejo, siempre te lo repito, repite ese ejercicio contigo mismo, mírate en un espejo, obsérvate, yo valgo, tú vales, todos valemos, no tienes por qué menospreciarte, no lo mereces, por favor si te ha gustado el video regálame un buen like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comparte este video con tus amigos o amigas para así poder llegar a muchísimas más personas, yo por ahora me despido, soy Ricardo Niño, te quiero desear un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, una feliz madrugada desde la hora que nos estés viendo. Te mando un abrazo bien caluroso. Tienes mi hombro acá, soy tu apoyo. Que Dios te bendiga. Sigue disfrutando. Hasta la próxima. Acá en b nos preocupamos por ti.